Vamos a hablar justamente de este balance por el triunfo de Argentina con el subsecretario de Seguridad de la provincia, Néstor Majul, a quien ya tengo aquí a mi lado. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que estamos todos con una sonrisa, por lo menos nosotros doblemente por el partido, por supuesto, somos campeones del mundo y también porque podemos decir que el balance del operativo montado a través de lo que había pasado en la semifinal, eh, bueno, fue muy positivo. Bien, hubo detenciones en el día de ayer... Sí, hubieron dos detenciones que fueron en Maipú, pero eh, digamos, se pudo rápidamente restablecer el orden, bueno, por supuesto que siempre decimos, y los que somos del fútbol sabemos que ayer se movilizaron más de 200.000, 300.000 personas en toda la provincia, en toda la provincia. Eh, siempre hay 20, 30 inadaptados que yo los grafico tal cual, lo hemos comprobado, son delincuentes disfrazados de hinchas que vienen a ver de qué manera se hacen notar y generan algún disturbio. La idea nuestra es estar cerca, tener la mayor cantidad posible de efectivos para poder sofocar rápidamente este tipo de accionarios y así pasó. Así que nuestro personal también agradecerle mucho porque ayer fue muy, eh, muy profesional todo lo que se hizo en toda la provincia. ¿Cuántos policías trabajaron? Y pregunto también si hubo rotura de vidrieras. No tenemos registro, no, no digo que no existe, no, no tenemos ningún registro. Eh, lo, que en el, lo que fue catón en el microcentro no no, no, no, no existieron. Eh, trabajaron mil policías ayer, pero lo que vimos también y notamos mucho en, en que la gente se quedó a festejar, en que era la idea. no eh, Lo del transporte público de pasajeros, que algunos que no entienden y que no saben de esto y que lo primero de la crítica fácil de algún pedido de informe, bueno ayer en las principales provincias, en las principales no existió tampoco transporte público de pasajeros, porque la idea era que la gente festejara en su lugar más cercano, y esto pasó acá de ayer, hubo gente que festejó en Guaymallén, en Maipú, acá en el centro... Y muchísima gente, pero en los lugares eh, se quedó festejando en sus lugares cercanos a, su, a su lugar de residencia. ¿Lograron descomprimir un poco más el centro, digo, respecto a la semifinal? Totalmente, y la gente festejó igual, y estaba feliz igual, así que podemos, por eso te decía que al principio. Para nosotros ayer el balance, lo que nos había pedido el gobernador y el ministro, para todas las fuerzas, fue eh, muy positivo lo que pasó ayer. ¿Inconvenientes en el transporte público de pasajeros, digo, en el horario en que sí circularon los colectivos, no hubo? No, no hubo, no hubo para nada. Teníamos esa premisa que podía ser aquellos rezagados que quedaran de, de los pestejos, que generalmente algún, toman algunos se van en, eh, toman algún poquito de más. No, no, no, no, no tenemos reporte hasta ahora. Para adelantarnos, eh, Majul, no respecto al operativo de ayer, pero sí respecto a lo que viene, que son las fiestas, Navidad y Año Nuevo. ¿Se va a cerrar el Parque General San Martín? Estamos hablando eso con la gente. Tratamos justamente... Hoy tengo una reunión también con los eh, directores de seguridad, tanto de los super e hipermercados. También vamos a tener mañana reuniones interministeriales para ver bien de qué manera vamos a resolver, pero lo que nos decía la gente de parque, es muy probable que se cierre el parque, pero bueno, esto te lo te tendrían que informar ellos, porque nosotros tenemos, vamos a tener una reunión recién mañana pasado Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Néstor Majul, que es el subsecretario de Seguridad de la provincia, entonces dando el balance, dando a conocer este balance, que para el Ministerio fue positivo en el día de ayer.